Para frenar la corrupción no hay que hacer tratos con los corruptos. La corrupción posterga el desarrollo de los pueblos, carga a la comunidad con costos injustos, destruye la competencia comercial, demanda esfuerzos innecesarios de los sistemas de ayuda internacional, desacredita la autoridad y altera la paz. De las naciones. La corrupción es el impuesto que pagan los pobres. En esta novela, hago una fuerte crítica. Se preguntarán, ¿por qué Rosmarita que incursiona en el tema político tan escabroso como la delincuencia y el maltrato, o peor? Lo hago por una sola razón. Porque alguien tiene que alzar la voz y gritar, basta ya.